Bueno, esto es ping Pong Con Sexto Nombre completo Fernando José Andrés Cuenca Sosa Aspodo. La pesadilla <risa> Edad 18 años Estado civil Soltero, mejor ¿Trabajo favorito? Blue Label, Johnny Walker El Blue Label de Johnny Walker es una licita ¿Mayores o menores? Mayores ¿Le entras a alguien de la promo? No sé, puede ser ¿Rubias o morochas? Morochas, bien rochas ¿Objetivo de, se de sexto año? Ganar, ganar, ganar ¿Más lindo y más linda de la promo? Más lindo yo, más linda a la novia de alguno ¿Alguien que sacarías de la promo? No sé, algunos personajes no van en la película ¿Él <risa> o la más buitre? Acá, mi compañero Tomás lindo. ¿Rol en la promo? Ser la máquina. La pregunta de Juaco para vos fue, ¿qué pasó con la colo? No sé, ¿por qué tenía que pasar algo? Bueno, ¿y a quién se la pasás y qué le preguntas? Mi pregunta es para Tomás Liendo y quiero saber qué tiene en el dedo que se le escapan tanto me gusta. ¡No!